Llegó septiembre y con ello llegaron movimientos energéticos profundísimos en medio de un portal que se llama 999. Yo soy Valeria Noveroli estás aquí en Biosabiduría y estamos listos para iniciar una nueva conferencia de tal modo que tú conozcas todo esto que nos están mencionando que sepas desde la sabiduría, no desde el chisme, no desde las creencias de mucha gente, sino desde la sabiduría profunda, ancestral, qué es lo que está pasando con toda esta energía, de tal modo que tú puedas alinearte con tu alma, con tu energía, y que puedas empezar a co-crear en, en este nuevo portal que se está abriendo para que empieces a pues realmente profundizar, entrar en tu conocimiento interno, en tu aceptación, en tu amor profundo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, hemos estado recibiendo cargas energéticas, todos, todos, no solo un lugar específico, sino todos en la humanidad, que no había estado sucediendo antes. Y hemos transitado como humanidad y a nivel personal, espacios muy profundos dentro de nosotros. Estamos en un camino donde se nos están revelando realmente eh, profundas realidades, donde las máscaras se están quitando. La personalidad tiene que ver con la palabra persona, y persona significa máscaras. Entonces se están desvaneciendo más, los velos de conciencia se van, eh, cada, cada uno se va quitando para que entonces podamos abrir más los ojos y estemos en nuestro despertar espiritual. Por lo tanto, nuestras mentes están logrando reconocer la verdad de nuestro presente, hay una diferencia entre la palabra realidad y otra presente. Y la realidad es la percepción que tú tienes sobre algo dependiendo de tu estado interno, de tus pensamientos, de tus hábitos, de tus creencias. Y la verdad tiene que ver con algo ya absoluto. Una verdad tiene que ver con todo aquello que fluye y confluye al 100% a tu favor. Entonces estamos acostumbrados los seres humanos a vivir en nuestra realidad y no en la verdad. Y a partir de este movimiento del portal estamos yéndonos a vivir en la verdad. Entonces muchos lo que hemos decidido, lo que ha sucedido dentro de nosotros es hacer una pausa. Una pausa para observar la verdad y en algunos casos pues están tomando decisiones para como purificar nuestro entorno. Y no sé, no sé, no con esto me refiero a, a purificar, no como lo he visto en algunas publicaciones, en redes sociales o con la gente que dice aléjate de esas personas que son tóxicas, quítate de esos lugares y de esas parejas que te están haciendo daño. Acuérdate que nada te hace daño. Nosotros los seres humanos vemos en el afuera, vamos a ubicarlo así, en realidad solo hay un estado, pero en nuestra mente de tercera dimensión vemos las cosas como una dentro y una fuera una dentro sería dentro de nosotros y una fuera, todo aquello que esté externo a nosotros según nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Señalamos y decimos, esa persona me está haciendo algo, es culpable de tal, por lo tanto es tóxica y me tengo que quitar. Y hay infinidad de mensajes de, que aunque estén muy bonitos presentados en los banners de las, redes, de las redes sociales, no significa que sean ciertas. Finalmente es muy fácil hacer una publicidad de ese tipo para jalar gente. Pero... Acuérdate también de esto, no porque una persona se vista con una bata o no porque una persona eh, diga que es coach, que es mentor, que es psicólogo, que es doctor, etcétera, Ya sabe o es un alma despierta. Hay muchísimas almas que se dedican a eso y siguen dormidas y entonces promueven más allá de eso. Finalmente todo es perfecto y llegará la persona que te abra los ojos para tu despertar con la que tú conectes. Dependiendo de tu estado de conciencia, va a ser la alineación que tú mantengas con esas almas. Pero sí es importante que no porque, por eso hago aquí la acotación, no porque las personas o las almas te estén diciendo que así es, entonces tú lo sigas. Date cuenta que lo más importante es que a ti te resuene en el alma. Si a ti te resuena, es como esta energía por dentro que dices, como que sí me cacha, como que sí es por aquí. Esa es la guía interna a la que hay que seguir, no la guía externa. La guía externa muchas veces tiene que ver con percepción mental y eso hace que tú no te ubiques en tu presente y que no te recuerdes quién eres. Recordar quién eres nosotros lo llamamos remembranza. Entonces ahorita estamos en un portal que se abre eh, enfocado Sí, en todo momento nos estamos remembrando, pero imaginemos que se abrió como una cortina enorme en el que podemos entrar y remembrar de manera mucho más simple. Entonces, en esta observación de la verdad, en esta limpieza de nuestro entorno, y no entorno, te decía, externo, sino nuestro entorno interno, nos estamos permitiendo recibir nuevas y grandes bendiciones porque estamos más receptivos ahora, estamos... Eh, dejando esta idea tan absurda que teníamos de que veníamos a esta vida a luchar contra nuestro presente O esta idea absurda de que existe un pasado y un futuro Siempre que tú escuches a alguien o a ti mismo te escuches añorando algo del pasado O hablando de, o planeando algo sobre algo del futuro Es porque estás en un estado habitual en el que creciste, en el que crecimos todos y que el objetivo es despertar de eso que se llama sistema de pensamiento erróneo o sistema de pensamiento egoico. Entonces, cuando tú dejas esta parte un cada vez un poquito más, dejas esta idea absurda de que vienes a la vida a luchar. Por lo tanto, dejas de juzgar cada vez menos y empiezas a asumir tu responsabilidad como creador de tu verdad o de la verdad. Entonces, tu realidad empieza a cambiar. Si te decía que tu realidad es un conjunto de pensamientos, emociones, hábitos que te llevan a creer que la vida es de una manera, pues empiezas a co-crear, pero ahora ya con una energía y una conciencia mucho más despierta. Esta energía despierta está relacionada, enfocada con una más alta versión o una conexión más alta en ti. Más alta no me refiero a que antes estabas en algo bajo, me refiero a que tu, tu conciencia y tu amor se empieza a expandir en tu presente. No importa si tu elección es eh, pues tomar una actitud pasiva o activa ante los movimientos, lo más importante es que algo está sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando internamente? Pues estás recibiendo un, un cansancio extremo, eh, empieza a haber una claridad mucho más. Eh, más enfocada sobre aquello que dices ya de plano esto ya no lo deseo de lo que sí mereces y de lo que has estado pudiendo sentir en todos estos meses de lo que se lo que está viendo en tu corazón los cambios que tú requieres realizar pero no para encajar con la sociedad no para relacionarte con los demás sino quién estoy siendo yo qué estoy queriendo yo tal vez es totalmente distinto a lo que antes me estaba gustando y entonces Tal vez no sepa cómo desarrollarlo y eso no significa que por eso tengas que continuar en los hábitos anteriores. Todos en la humanidad estamos recibiendo esta energía, entonces es muy probable que te estés cuestionando hacia dónde, qué me está pasando. No te preocupes, estás contenido en todo momento y es parte importante porque estamos entrando a la quinta dimensión. Estábamos en la tercera dimensión donde todo lo material era aquello que podíamos tocar y hasta ahí nos quedábamos. La cuarta dimensión tiene que ver con el tiempo y el espacio. Cuando ya dices, por ejemplo, en la tercera dimensión, esa persona es culpable. En la cuarta dimensión, cada que yo me enojo con esa persona o ante esas situaciones, vas a meter tiempo y espacio, pues me doy cuenta que algo sucede en mí. Entonces ya puedes verlo en ti. Y quinta dimensión es, me doy cuenta que lo externo solamente es un reflejo de lo interno. Y que generalmente ante estas situaciones mis reacciones son estas. Decido dejar de reaccionar para empezar a crear. Eso es quinta dimensión. Y estamos entrando en un estado de conciencia de quinta dimensión. Por eso es que están habiendo tantos movimientos a nivel interno. Y estamos sintiendo un cansancio extremo. Porque nuestra mente está pues yendo a un ritmo mucho más rápido del que, del que generalmente va. Y nuestra alma también. O sea, está viendo como mucho movimiento. Entonces, ¿qué es ¿Qué es eh, lo que empieza a suceder? Que estamos enfocados un poquito más ya en la luz que en nuestros miedos porque nos estamos dando cuenta que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Entonces, ahorita es momento de remembrar, de recordar cuál es nuestro propósito en este planeta como conciencia, como alma. Y nuestro objetivo principal es lograr esta plenitud interna esta creación en el en nuestro aquí, en nuestro ahora, de nuestro, hogar, de nuestro hogar, es el lugar sagrado con el que nosotros siempre hemos dado que le llamamos casa. Y casa pues tiene que ver con una sabiduría ascendente, con una conciencia adquirida que ya está dentro de nosotros y que cada vez nos lleva hacia un lado más interno de nuestra espiral de evolución. Nosotros los seres humanos... En las leyes humanas creemos que tenemos que hacer muchas cosas para ganar algo. Pero en las leyes espirituales, que son las verdaderas, lo que hay que hacer es realmente conectar con nosotros de manera interna, cada vez más profundo, sin tener que hacer cambios externos, porque solitos se van dando con base en nuestra sanación interna, con nuestro despertar, con nuestro acordarnos para qué estamos aquí. Entonces hay muchas cosas que van a empezar a a moverse, no es que la vida nos esté poniendo esas situaciones para que nos movamos, como he escuchado en muchos lugares. Más bien lo que sucede es como de manera interna estás generando pensamientos y... Los seres humanos, al ser hijos de Dios o de la divinidad, como tú le llames, somos co-creadores. Entonces lo que sucede, acuérdate que todo va de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Lo que sucede es que si tus pensamientos, hábitos, creencias están generándose en estos cambios y transformaciones internas, pues obviamente tus manifestaciones van a ser distintas. Entonces este es el momento perfecto de empezar a avanzar en nuestra espiral de evolución. Van a empezar a haber saltos cuánticos Vamos a seguir y vamos a actuar ahora desde nuestro corazón. Es muy diferente actuar desde la razón a actuar desde el corazón. Al entrar en este mes de septiembre van a empezar a haber tantos cambios internos a nivel energético que se van a empezar a generar nuevo tipo, nuevos tipos de pensamientos. Esos pensamientos van a estar basados más en el corazón que tiene que ver justamente con la sabiduría. La biosabiduría o la sabiduría ancestral tiene que ver con la conexión del alma para que a partir de ahí se generen los pensamientos, emociones y conductas. Si tú primero piensas y te vas a la razón en lugar de tomar la base o la raíz desde el corazón, pues obviamente tus emociones y tus conductas y tus hábitos van a estar enfocados a algo reactivo. En lugar de crear cosas, vas a reaccionar a esas situaciones. Entonces... ¿Te das cuenta cómo estos saltos cuánticos van a ser súper importantes en tu vida, en tu existencia? Vas a recordar que eres un ser único y maravilloso y te vas a poder enfocar cada vez más en el aquí en el ahora, que es realmente lo que existe. Acuérdate que el pasado y el futuro no existen, eso tiene que ver con tu pensamiento egoico. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Pues terminar de soltar desde lo más profundo de nosotros nuestros miedos ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente si no estamos acostumbrados, pues es importante que con un poquito de humildad nos, nos demos cuenta que pues nosotros, los seres humanos, corresponde a un 1% que es nuestro 100%, y el 99% restante pues le corresponde a la energía divina, entonces yo voy a hacer mi 100% que está enfocado no en hacer ni en tener, sino en esta espiral, en esta evolución de la que les estoy hablando, estos saltos cuánticos, de esta conexión interna, de conocerme, recordarme quién soy, de vivir mi propósito de vida. Vete a los propósitos de vida que te di en la conferencia para que sepas cuál es tu misión de vida, para que tú sepas en plenitud qué, qué sucede o qué va a suceder si tú estás desarrollando todo esto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vas a sentir plenitud y paz porque vas a empezar a fluir mucho más en esa energía, esa energía o con esa energía tú naciste. O sea, si te vas dando cuenta, no es que te mandaron aquí al planeta o nos mandaron como pues a ver ahí cómo le haces. No, ya tenemos todas las herramientas de manera interna, lo único que requerimos es remembrar todo esto. Y el portal 999 lo que está haciendo es justamente darnos esta claridad, este empujoncito para que podamos conectar de manera mucho más fluida con todo esto. Entonces, vamos a soltar esta necesidad de encajar, encajar es como una cajita, los seres humanos siempre buscan encajar, encajar en estereotipos, en etiquetas, en modas, en tengo que ser de cierto modo políticamente correcto e hipócrita con mi alma, pero leal con los humanos, aunque yo me esté destrozando, para que pueda sobrevivir, eso es lo que la mente dice, pero en realidad no vienes a eso, vienes a vivir a la vida, vienes a disfrutarla, a sentirla, a conectar y no a desconectarte, por lo tanto es momento de que escuches a tu alma, de seguir su llamado, de cumplir tu propósito, de ser lo que realmente eres y viniste a ser, entonces todos los seres humanos sin excepción de cultura, de, de quieras o no, todos estamos siendo recalibrados, porque como parte de nuestra alma estamos, pues sabemos de manera sabia que es importante esta, esta recalibración. Entonces nuestro sistema se está preparando para recibir justamente las bendiciones que nos va a llevar a la expansión de nuestra conciencia, por lo tanto el portal pues nos permite conectar con estas nuevas frecuencias, generando a nivel físico, eh, probablemente aquellos que se resistan, pues van a van a tener cambios en sus proyecciones físicas, como alergias, dolores de cabeza, dolores musculares. Te decía que muchísimo sueño, que digas, ¿quién sabe por qué me estoy durmiendo en todos lados? Está bien, es totalmente natural. Tal vez puedas tener hormigueos, calambres, vértigo, dolor de oído, cansancio extremo, eh, pero bueno, ¿qué es lo que te va a ayudar? Toma mucha agua, ten una alimentación liviana, eh, libre de tanto carbohidrato, porque el carbohidrato te estanca en energía y eh, hazte más consciente cuando te nutras. Deja de pensar que la, la comida te hace daño o que la comida te engorda o que la comida es como un ente que te puede hacer daño, que te puede lastimar. En realidad, lo que puedes hacer desde un inicio es hablar, te traen la comida, hablas con ella y le dices, te agradezco que tú me vas a nutrir porque tu energía, yo, energía, como ser humano, nos vamos a alinear de manera maravillosa y ya no te sucede nada. Entonces, bueno, a nivel emocional vas a seguir en un, en un cúmulo, en un carrusel de emociones, te vas a ir cada vez más adentro, entonces vas a profundizar, no tienes que hacer nada para profundizar en eso, automáticamente por la misma energía vas a darte cuenta de repente que ya estás como metiéndote mucho en ti y estás como transitando en tus profundos miedos y en profundas tristezas, entonces de repente vas a sentir como una intolerancia generalizada como que, es que ya dormí, no sé por qué me estoy desesperando. No por eso es una justificación para que tú reacciones. Pero sí es importante que tú te des cuenta que estás como mucho más sobreexcitado, sobreestimulado energéticamente. Y entonces eh, vas a como, como que te va a costar un poquito más de trabajo relacionarte con los demás, porque los demás están igual. Entonces son un reflejo de tu propio ego que se está empezando a mover para que salga la luz y se pueda sanar. Entonces... Eh, pues muy probablemente vas a estar queriendo estar contigo mismo, nada más como, como esta, esta imagen de un ermitaño, irte a la naturaleza, mantener espacios contigo. Si te gusta meditar, te lo recomiendo ampliamente, para que tú puedas estar en una conexión. Para meditar no tienes que tener una técnica específica, es únicamente por música que te relaje, o vete a un espacio que te relaje, que te genere profunda liberación, ¿no? Este, una serenidad, y ahí quédate, observa, y ya. No tienes que meterte en mayor conocimiento. Eh, la sabiduría tiene que ver con una remembranza de ti de tu alma. Hazle caso a tu alma. Si tu alma te dice que en ese momento requiere agua, tómala. Si en ese momento te dice vete a la naturaleza, hazlo. Hazle caso. No le hagas caso tanto a las eh, recetas que todo el mundo te dice que tienes que seguir. No, hazle caso a lo que tu alma te dice porque ella es la única sabia los seres humanos no, los seres humanos te pueden dar una guía, una guía de lo que ellos mismos están experimentando y si lo están trascendiendo, es decir, que ya no están sufriendo y, y, y lo están llevando padre, pues sigue esa guía justamente. Sigue la guía de aquellos humanos o de aquellas almas que sean reflejo de tu más alta evolución eh, y no estés siguiendo nada más como técnicas y todo lo que los demás te dicen, porque a lo mejor no tiene nada que ver con una resonancia de tu alma. Entonces, lo más importante es que te hagas caso a ti mismo. Entonces, deja que tus emociones fluyan si dan ganas de llorar, hazlo, si dan ganas de gritar, hazlo. Si te dan ganas de gritarle a otra persona, es lógico o natural que la otra persona como reflejo también te grite. Entonces, mejor tú solito solita permite que tus emociones fluyan, no las juzgues. Y no te vayas a analizar o a tratar de comprender el origen de la emoción, porque eso tiene que ver con el ego, con el control no, deja que salga, solo sale. El universo está, es tan perfecto que, te, que, vas a, que en algún momento te va a llegar la respuesta de por qué o para qué te sentías así. Pero no hace falta que generes un análisis. De esta forma vas a retornar a tu paz interior. Tu mente, acuérdate que tiene dos partes. Una parte reactiva y otra que es más, eh, bueno, una, una que es errónea, se llama mente errónea y otra mente recta. La mente errónea tiene que ver con tu lado reactivo y la otra parte tiene que ver con tu lado creativo. Entonces tú decides qué lado seguir. No es que la mente te gane, no. Tú en tu voluntad propia, tú eres dueño de tu mente. Entonces tú decides hacia dónde seguir. Tu mente como un disco rayado eh, le va a estar como costando trabajo encontrar su centro. Por lo tanto es posible que, que veas pensamientos que van, vienen, van, vienen. Y, pues, ¿qué hace? Pues que tus miedos empiezan a incrementar. Tú lo que requieres comprender es que estás en un momento de vida distinto. Y así sientas que esto ya lo habías vivido, comprendas que esto es totalmente diferente con este nuevo portal. Este portal se abre para la humanidad, acuérdate. Entonces, hoy vas a empezar a tener una mayor conciencia, mayor sabiduría, y vas a elegir avanzar y trascender. Vas a decidir retornar a ese lugar donde gozas cada situación. Dándote cuenta que todo tiene un orden perfecto, un orden y un tiempo divino perfecto. No importa si tu mente lo alcanza a cachar, a visualizar, a revisar, no importa. Todo sí o sí en las leyes universales, leyes y principios que ya hemos visto universales, no importa si lo visualice o no, el universo tiene sus principios y todos nos regimos por ese principio o por esos siete principios. Acuérdate, te decía, a nosotros nos corresponde el, nuestro 100% que en un mundo, en un rompecabezas es nuestro 1% y la energía divina le corresponde al 99%, por lo tanto van a venir cambios. Es importante que tengas presente que todos estos movimientos los estamos viviendo todos. No importa si conoces o no esta sabiduría, no importa si el vecino la conoce o no, si la amiga no la conoce, no importa. Si sí te recomiendo que es, eh, pues, si a ti te interesa o alguien te pregunta y no sabes cómo explicárselo, le puedas transmitir, le puedas compartir este audio, este video, para que tú, eh, para que la persona pueda conocer todo esto. Pero no importa si lo conocen o no, todos estamos viviendo este cambio. Y no tienes que estar esperando de los demás apoyo. No te tomes como las cosas personales. Más bien comprende que como todos estamos, está nuestro entorno. Entonces, de esta manera podemos darnos permiso de sentir. No te resistas, porque a veces lo, el mismo ego te dice que tienes que ser fuerte, que quizá que qué te está pasando. A lo mejor tú conoces hoy esta sabiduría, pero otras personas se van a hacer muchos rollos mentales. Entonces no te enganches en sus rollos, no te quedes como, como madre Teresa querer apoyar a todos y no, primero empieza a hacerte consciente de lo que tú estás viviendo y déjate fluir, recuerda que estás plenamente bendecido, acompañado y protegido, si tú así lo requieres es importantísimo que trabajes de manera conjunta con ese 99%. Ese 99% pues hay piedras, hay hadas, hay Dios, eh, como tú lo llames, el Dios que tú quieras, hay energía, hay universo, hay ángeles, hay maestros, hay guías espirituales, hay seres estelares. Como tú les quieras llamar, pero trata de empezar a tener un poquito más de conciencia que eres parte de un todo y que puedes trabajar de manera conjunta con todas estas energías. Entonces te van a estar dando señales para que tu mente active esta certeza que ya está en ti. Está el Espíritu Santo que lo que hace es modificar, o sea, si tú te sientes muy mal, Tú atrévete a decirle Espíritu Santo, acuérdate que santo significa libertad, tu espíritu en libertad, que es como esta amalgama que hace que todos los seres humanos nos estemos uniendo, como una gelatinita que hace que todos nos unamos. Y el Espíritu Santo lo que hace es, no tiene nada que ver con la religión, en realidad viene de lo, de, del espíritu, es eh, esta energía que hace que si tú estás en una mente de miedo, mente reactiva, de enojo, de tristeza, de situaciones eh, impulsivas o situaciones que te están moviendo, eh, primero lo que hace es que tú puedas sentirlas, porque los seres humanos lo que queremos es no sentir, porque en el pensamiento egoico, en el sistema egoico, nos dijeron que habíamos de encontrarle una solución a las cosas como si fuéramos unos semidioses nosotros y supiéramos cómo funciona el rompecabezas. No, ten humildad y primero siente porque una emoción no puede ser liberada si no la sientes, siente que no te dé miedo, y si algo está sucediendo en ese momento, puedes, puedes, puedes hablar con el Espíritu Santo, con todos estos seres, para que te echen la mano y verás cómo en pocos minutos tú te sientes muy bien, y es más, empiezas a sentir mayor paz, entonces puede pasarte que cuando hables con ellos, te encuentres plumas, señales, eh, números que se repiten, Ves información que se va repitiendo, imágenes que nunca habías visto y que empiezan a presentarse. Eh, esta, todos, todos en la humanidad no estamos solitos en este planeta Tierra. Toda la energía sabe lo que estamos viviendo y también son conscientes de nuestra realidad, de nuestras percepciones. Ellos están apoyándonos y están haciendo todo para que nuestra mente también encuentre su centro, para que nosotros podamos sentirnos contenidos y liberados cuando estemos sintiendo todas estas emociones. Entonces todas estas alineaciones y movimientos que estamos viviendo están en este momento llegando a este punto máximo para que podamos seguir avanzando como humanidad en el proceso de sanación, nuestro proceso de ascensión. Acuérdate que no es como una escalerita hacia arriba, sino todo hacia, hacia adentro. Por lo tanto, tenemos que ir teniendo mayor conciencia de nuestra grandeza, de nuestra esencia, de nuestro propósito, de nuestra misión de vida, de nuestro origen, de, porque necesitamos de todo lo que realmente somos. Y entonces estas activaciones son las grandes bendiciones que están disponibles para nosotros. Es importante que conozcas cuáles son tus centros energéticos. Los centros energéticos que son siete centros energéticos a nivel corporal y cinco centros energéticos a nivel eh, fuera de nuestro estado materia, que es nuestro cuerpo, están activándose. Entonces, en todo momento está habiendo mucho movimiento. Si los bloqueas porque estás más en el ego, pues vas a sentir ahí mucho más dolor. Por eso va, se va por enfermedades. Lo importante es que los desbloquees en conciencia y que el mensaje al respecto... Te, te empiece como, como que empieces a acordarte y empieces a activar a, a partir del desbloqueo de los centros energéticos o chakras, eh, la activación de tu hogar, de tu hogar o del hogar que todos tenemos que es casa, ¿no? Que es lo que realmente vivimos. Entonces, la gran, res, la gran revelación despeja el camino para que en el portal 999, en esta sagrada alineación del 9 de septiembre, que ya sucedió, eh. No solo se queda ahí, sino nos vamos a dar cuenta que en ese momento se abrió el portal. Por lo tanto, los siguientes días que ya estamos viviendo, pues obviamente nuestra mente está empezando a alinearse más con nuestra alma, está empezando más a alinearse con la luz, con la sabiduría. Esta expansión de nuestro ser físico va a irse más para reconocer quiénes somos y te decía que vamos a vivir... O, o, o experimentar este sendero de grandes bendiciones, una vez que nosotros nos permitamos ser sin ninguna limitación. Entonces, ¿qué es lo que viene? Mira, el mes de septiembre, que es este, es un mes de profundo trabajo a todo nivel, una poderosa alineación en medio del portal energético más importante del año, y van a haber cuatro activaciones. La primera que hubo fue el jueves, 1 de septiembre, eclipse solar. Y nos conectó con un nuevo amanecer activando nuestra energía masculina y por ende nuestro poder de creación de una nueva realidad. Probablemente te empezaste a sentir como más empoderado, más fuerte, con más energía. El 9 de septiembre se abre el portal 999 y empezamos a quitar nuestros velos de conciencia. Se permite expandir nuestra conciencia espiritual alineándonos con la sabiduría de nuestra alma para cumplir con nuestro propósito de vida. Vuelvete a, a hacer este ejercicio de misión de vida para que sepas cuál es tu propósito. Viernes 16 de septiembre está el eclipse lunar que va a expandir nuestra energía espiritual, revelándonos el nuevo camino a seguir. Uf, buenísimo. 22 de septiembre, el equinoccio nos va a entregar la posibilidad de renacer desde nuestra verdadera esencia y grandeza y va a activar el gozo y la plenitud al estar cumpliendo con nuestro propósito de vida. Entonces, es súper importante que recuerdes todos estos momentos. Si bien se va a estar dando, ya entramos y vamos a estar percibiendo todas estas modificaciones, estos cambios internos, eh, es importante que sigas las conferencias para que puedas... En seguir en este camino del despertar espiritual para que te sientas acompañado cada vez somos más en la comunidad, para que transmitas el mensaje, para que compartas el canal, para que más gente se suscriba, porque es importante, eh, pues justamente el tema del despertar espiritual, pues porque te abre a una conciencia de plenitud, de abundancia, de bendiciones, que cuando estás dormido no lo ves, no lo experimentas, y no solo es el enfoque de la, del despertar espiritual, sino que la misma humanidad y el mismo movimiento de tercera dimensión a quinta dimensión hace que sí o sí lo vivas. Entonces eh, te invito a que continúes en las dos siguientes meditaciones, los dos siguientes mensajes canalizados que escuches de Metatron y del Espíritu Santo para que todas las noches lo escuches. Todas las noches durante algunos meses lo escuches, para que empieces a activar y a ir desbloqueando esta energía y que estés atento a todas las eh, invitaciones y seguimientos de los eventos retiros que tienen que ver con la activación del despertar espiritual, para que remembres, conectes que ya estás en él y que tu mente empiece realmente a despertar ante la abundancia que ya es. Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos. En un ratito, en la siguiente meditación, yo soy Valeria Noveroli, estás aquí en Biosabiduría Ancestral, listos para tu despertar espiritual. Muchas felicidades a seguir conectando. Muchos abrazos de mi alma a la tuya. Adiós.